Our English. Explicaciones prácticas sobre cómo aprender inglés diseñadas para los que saben español. Te recordamos pausar el video cada vez que necesites tomar notas. La pronunciación es un viaje infinito al aprender un idioma. En este caso nos vamos a enfocar en cómo pronunciar la TH y la A en inglés. Durante el video recuerden esto, cuando hayan estos símbolos en medio de dos barras verticales, esa es la transcripción fonética, es el modo formal de escribirlo. Y cuando estén en medio de dos horizontales, esa es mi forma de tratar de escribirlo desde el español. Entonces, ¿qué son fonética? ¿Qué es fonética? ¿O qué son fonemas? Eh, pueden ir a internet y buscar información sobre esto. Y además vayan a Edit y utilícenlo. Pueden copiar y pegar un texto en inglés y él le dirá cómo leerlo con sus símbolos fonéticos. Pronunciation Tips bueno, el tip general que tengo es que hay que pensar, hablar y escribir en inglés. Hay que hacer uso del internet y hay que buscar más herramientas y aprender de acuerdo a lo que más nos guste. Y hay que ir a las bibliotecas, hay que leer revistas y leer los diccionarios. En las bibliotecas siempre hay mucho espacio porque van muy poquitos. TH. ¿Cómo pronounce esta combinación de letras? Mother, father, thing, thing. Esta combinación de letras se pronuncia de dos formas. El primer fonema o símbolo representa que la pronunciación es como the, the, the. Mother. My mother isn't there. My mother isn't there. Mi mamá no está allá. El segundo símbolo o fonema representa un sonido que sería como soplando con la punta de la lengua entre los dientes. Th, th, thin. My father is thin mother father thing Think let's practice with these words mother father thin think feather brother thursday through that this these those think thought catherine then thursday Feather. Ahora vamos con nuestro segundo tip de pronunciación. Pronunciar la A como un artículo. A big house. A big house. This isn't a good book. This is not a good book. That's a great idea. That is a great idea. An orange orange. An orange orange. Recuerden que no es nada difícil, es solo algo nuevo. Ese sonido tiene nombre, en la fonética se le llama schwa. Y yo lo interpreto como que se pronuncia con un sonido mezclando la A y la E, como E. Uh. La primera oración dice a Big House. A big house. Las, también noten que aparte de que la A se dice E, uh, la I no es I, sino E. Uh. <risa> okay. Es necesario recordar que no solo con la letra A se pronuncia el sonido Schwa, el fonema Schwa. Así que vamos a ver algunos ejemplos. Primera oración. This station is the nearest. La palabra station parece que terminará en O, como station. Los latinos la podríamos escuchar así, pero termina en schwa. Eh. Segunda oración. This music is perfection. Perfection. Tercera oración. Inspiration is the best emotion. Emotion. Cuarta oración. I feel very nervous. Nervous. Quinta oración. That is an affordable house. Affordable. And this is something that I consider really important you to you know or to remember. En inglés la I no se pronuncia I, sino que se pronuncia como diciendo una IE, como e. Emotion, por ejemplo. Emotion. No es emotion, aunque te entenderían. Recordemos que lo importante es practicar. El ideal es podernos comunicar y resolver problemas, no una entonación ni una pronunciación perfecta, pues eso es inútil en la vida real. Reto para los de nivel básico. Vamos a buscar el libro nuestra lectura de Harry Potter, esa primera página y vamos a leer desde el minuto 015 hasta el 042. Nivel medio, vamos a leer desde el minuto 015 hasta el 120 y nivel avanzado vamos a leer desde el 015 hasta los 2 minutos o todo. Enfocarnos en TH y pronunciación de la A. Wow, well, I think this is awesome that you finished the video. Remember to like, remember to share the video and also to nos us in Instagram. If you haven't subscribed, so do it now. See you in the next bilinguals!